Hola, soy Esteban de la Fuente y hoy día vamos a, a hacer un live. Eh, no tengo clara la duración porque es el primero que va vamos a hacer. Deberíamos estar unos 20 minutos más o menos conversando. Eh, y, es y este live es parte de los proyectos que tenemos de entregar contenido de valor a nuestros usuarios. Ya eh, si tú eres suscriptor de nuestro canal, ya debería haber visto que hoy día en la mañana subimos, eh, atrasado subimos, pero lo subimos, el primer podcast. Ese podcast es... es eh, un espacio de conversación donde vamos a estar eh, hablando de distintos problemas que hemos tenido tanto en la empresa, con clientes y cómo lo hemos ido enfrentando situaciones reales que tienen que ver en general obviamente con lo que es facturación electrónica y emprendimiento eh, y este live en cambio va a ser un espacio más para eh, entregarles contenido contarles algunas cosas que, eh, temáticas, cosas conceptuales que van pasando eh, bueno eso en general y lo que queremos probar con esto, hacer, es retomar un poquito lo que habíamos venido haciendo el año pasado, que era hacer unos lives que eran unos talleres. Sin embargo, eso era un poquito más denso, era más teórico. Y lo que queremos probar ahora es entregarles contenido que sea un poco más genérico. Entonces, estuvimos conversando con el equipo sobre qué podíamos partir hablando en el primer live. Eh, los que vieron el podcast, eh, lo, lo hicimos sobre verificación de actividades. Los que no lo, lo vieron, búsquenlo en el canal. Y los que no están suscritos, obviamente, suscríbanse, porque eso les va a permitir enterarse cuando subamos los podcasts y a estos lives. Y el tema del live, dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué, ¿Qué podemos hablar? Y llegamos a la conclusión de que justo estamos en abril, una época que eh, para muchos emprendedores eh, es crucial porque viene la declaración de renta. Decimos, bueno, hablemos de la de declaración de renta. Eh, pero vamos a tocar la de declaración de renta por el lado de las personas. ¿Ya? Eh, si bien la declaración de renta, me, quiero comentar un poco lo que es la declaración de renta en la empresa y cómo la enfrentamos nosotros al menos en la empresa porque puede servir a lo mejor de base o de idea para que otros hagan algo parecido si es que pueden, eh, pero nos vamos a enfocar a las personas la declaración de renta, eh, recuerden, el proceso en el cual eh, nosotros tenemos que básicamente, así muy, siendo muy eh, simplista a un contador no le gustaría que lo aclarara así, pero siendo muy simplista es mandar el formulario 22. O sea, esa es la declaración de renta. porque digo que es muy simplista? Gustavo, hay que hacer eh, un balance, etc. Entonces, en realidad, mucho, el primer error que cometemos muchos clientes de contadores es pensar que la declaración de renta es solo mandar el formulario 22 en la empresa. Y la verdad es que no, hay que hacer una preparación previa a eso, hay que mandar libros, ahora con la dirección del trabajo que está pidiendo se carguen los libros electrónicos, eso completa ciertas declaraciones juradas, bien o mal, es un trabajo que se hace, y que obviamente después su contador debe revisar, eh, eh, es súper crucial, resolver dudas eh, pero eh, la declaración mensual del formulario 29 la hacemos nosotros internamente, esa la tenemos controlada hace bastante tiempo y la hacemos nosotros, pero la declaración, eh, obviamente siempre nos apoyamos en ella pero la declaración anual, que es la declaración de renta, siempre se la pedimos a ella, porque ella es la experta y ella la de hecho en diciembre. Eh, hay hay empresas, hay contribuyentes que por tiempo, por, porque no les interesa ver los números, por ejemplo, eh, dejan el balance solamente para la declaración de renta, solamente para el contador o solamente si te lo piden para hacer crédito, eh, pedir un crédito, por ejemplo. Pero nosotros consideramos que el balance es algo súper crucial, súper importante, te, te entrega una foto de, de tu empresa entonces, eso es una cosa que nosotros tratamos de tener lista, ojalá en diciembre, para obviamente poder hacer la apertura en enero cuando corresponde y partir el, el periodo. Y lo otro que tratamos de hacer es tener los datos preparados para la contadora para que ella pueda hacer las declaraciones juradas. Declaraciones juradas que muchas ya se, eh, se vencieron, que, que había que subir, pero tratamos de tener eso preparado para que ella también pueda cumplir con, con nosotros y con el resto de sus clientes, porque eh, en este caso ella no nos atiende solo a nosotros, entonces eh, tratamos de apoyarla harto con, eh, con eso. Eh, y, y la verdad es que funcionamos súper bien con ella. Entonces, si ustedes están en su empresa, bueno, eh, ya estamos en abril, ahora es que hace la declaración, ya la preparación de balance y declaraciones eso ya se hizo, pero si se vieron apretados, por ejemplo, para este, este año, la recomendación es que traten de preparar eso antes. Y como persona, eh, bueno, como persona, yo al menos llevo haciendo declaración de renta desde de, de hace harto año por un tema de que en algún momento se me ocurrió hacer inicio de actividad en impuesto interno y de ahí de vez en cuando hacía boleta y. ¿Qué hacía yo? Entraba en impuesto interno y apretaba el botón de enviar, básicamente. Pero hay unos escenarios un poquito más complicados, porque primero, ¿quién está obligado como persona, como trabajador dependiente, específicamente que es el caso que vamos a ver, cuando estoy declarado hacer esta, eh, obligado a hacer esta declaración de, de renta? Y la respuesta en general es que, en general, ningún trabajador está dependiente está obligado a hacer la declaración de renta. Esa es como la respuesta base, pero hay excepciones y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, vamos a ver algunas de esas excepciones. En general yo lo quiero explicar, voy a tocar cuatro casos, pero en general hay que verlo como, hay que hacer declaración de renta cuando yo tengo algo que declarar, básicamente. Si no tengo nada que declarar, no es necesario que haga la declaración de renta, obviamente. Entonces, la pregunta sería ahora, ¿cuándo hay algo que declarar? Una opción es cuando yo tengo, por ejemplo, eh, ganancias de capital. Eh, si yo hice una inversión, obtengo beneficios, probablemente tenga que hacer alguna declaración por ahí. Eh, otra opción es cuando yo tengo, eh, por ejemplo, arriendos. Si yo tengo arriendo, eh, hay ciertos arriendos que están... Que, que no son parte de, de lo que hay que declarar, así nuevamente siendo muy simplista. Recuerden, si sí, tienen arreglando, asesor con un contador. Pero hay, hay, hay, sí, hay, hay dos unidades que podrían calificar eventualmente como DFL2, y esa no es necesario eh, declararla en, en general. Si cumple ciertas condiciones, que es, que es ser DFL2, eh, pero después, si tengo tres o más, tengo que hacer esa declaración. Entonces, eh, ahí tengo que informar también cuáles fueron las rentas que obtuve. Entonces, hay, hay varios escenarios. Eh, vamos me voy a centrar hoy día en cuatro. El primer caso es eh, si, si nosotros somos trabajadores dependientes y tenemos más de un empleador. ¿ya? Puede pasar este caso también si tuviera eh, solo un empleador o haya realizado solo un trabajo, pero de manera esporádica. El caso simple de por qué no, se declara, no es necesario que los trabajadores dependientes hagan la declaración de renta es porque en general, si yo soy un trabajador dependiente, tengo un sueldo, gané lo mismo todo el año... Eh, mensualmente mi empleador ya calculó los impuestos que tengo que pagar y los, de, y los declaró y los pagó en impuestos internos. Y eso después el empleador genera una declaración de renta, que es parte de las declaraciones juradas que se hacen en la empresa, y se informa de impuestos internos, cuáles fueron los impuestos, los impuestos que se pagaron por, eh, por los trabajadores. Distinto. Y esos dos empleadores van a declarar eh, los impuestos, o van a declarar, por ejemplo, que no tengo que pagar impuestos porque estoy bajo el tramo que, eh, que se paga, pero si yo sumo los dos ingresos, hubiese tenido que pagar. Entonces, si yo sumo los dos ingresos como hubiese tenido que pagar, tengo que hacer esa declaración, que básicamente consiste en una eh, reliquidación. O sea, supongamos que estábamos ganando 100 con cada empleador, en un año son eh, 1.200 por cada empleador, pero como yo tenía dos empleadores, junto esos montos en una, en una declaración y declaro ahora por una reliquidación por 2.400. Y ahí se calcula eh, en qué tramo estoy eh, y si es que tenía que pagar impuestos cuánto impuestos tenía que pagar. Y ahí se cobran, eh, se, se cobran los impuestos en caso de que corresponda. Eh, ese es un caso. un caso. Un caso que tiene que ver con esto de los empleadores, el eh, que yo les mencionaba, que es... Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo gané mucho en un mes, en el año, pero no trabajé el resto de los 11 meses? Entonces, claro, por ejemplo... Hay trabajos que son eh, eh, temporales. Entonces yo, por ejemplo, puedo trabajar en, en, en, en, a lo mejor en el verano, puedo trabajar seis meses, pero no trabajo los otros seis meses. Entonces, en esos seis meses que yo trabajo, dependiendo del ingreso, obviamente, que hayamos hemos tenido, podríamos tener que haber, haber pagado un impuesto. Pero los otros seis meses yo no trabajé. Entonces, como los otros seis meses yo no trabajé, lo que corresponde hacer nuevamente es una reliquidación, donde esos ingresos de esos seis meses se llevan al año completo, se reliquidan, y ahí lo que puede ocurrir es, al contrario del caso anterior, puede ocurrir que haya pagado impuestos de, eh, en exceso, y eso ex, eh, o impuestos de más. Eh, en, ya, porque en el fondo, al hacer el cálculo anualizado, eh, había que haber pagado menos impuestos. Ahora, ¿cómo sé si tengo o no que pagar impuestos de acuerdo a los montos? Bueno, en general... Uno, lo, así siendo muy eh, simplista, podría decir que uno suma todos los ingresos, ya no solamente los ingresos por, por, por los ingresos de todos mis trabajos, los ingresos de los honorarios, sumo los ingresos de, de arriendos, por ejemplo, que tengan que ser declarados para eh, que sean parte de la base imponible, etc. Y se revisa una tabla que se llama la tabla del global, eh, eh, del global complementario. Esa tabla tiene unos tramos y según esos tramos eh, se puede saber si... Eh, me toca pagar impuestos, cuánto me toca pagar, si tengo derecho a una reducción, a una rebaja que tiene cada tramo, etc. Eh, bueno, en realidad todas las, todos los tramos tienen esa rebaja, ¿no? es algo estándar. Eh, ese cálculo, eh, obviamente, lo ven con, con su contador. Eh, esos son, la, son los dos primeros casos. Si tengo más de un empleador, eh, que puede ser, insisto, este pago extra de impuestos por haber tenido un recálculo y haber, eh, a, haber eh, quedado al haber sumado los ingresos en un tramo superior, o al revés, eh, una reliquidación donde haya bajado de tramo por haber estado algunos meses sin trabajo, por ejemplo. Otro caso que corresponde eh, hacer la declaración es, son los trabajadores dependientes, estamos hablando de trabajadores dependientes, que el año pasado hayan realizado o que hayan realizado el, retiro, el segundo retiro de la AFP. Recuerden que de los tres retiros que hubo de la FP, eh, el primero y el tercero no pagaban impuesto por ese retiro, pero el segundo sí pagaba. Entonces, si ustedes hicieron ese retiro y nuevamente cumplen con ciertas condiciones de estar en cierto tramo, eh, hay que pagar impuesto por ese retiro. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando hubo los retiros de la FP, hubo muchas personas que hicieron el primer retiro, hicieron el tercer retiro, pero no, pero no hicieron el segundo. ¿Y por qué no hicieron el segundo? Porque el segundo estaba a impuestos. Entonces, los que no hayan hecho el segundo no caen en esta categoría y no tienen que hacerlo. Ahora, ¿cómo saber si estoy o no en el tramo? Nuevamente la respuesta es la misma. Se juntan todos los montos y se hacen los cálculos y obviamente eso lo puede asesorar un contador. Pero si hicieron el segundo retiro, sepan que tienen que revisar esa declaración. Eh, el otro caso son los casos que tienen que ver con los trabajadores que hayan pedido el préstamo solidario. En, eh, ese, ese fue un préstamo que hubo, que se hizo y que se rebaja eh, anualmente con cierta tasa, con cierto porcentaje, que este 2022 corresponde a un 10% del préstamo solicitado. Entonces, si ustedes solicitaron ese préstamo, eh, están obligados a hacer la declaración de renta, porque ese préstamo se devuelve como un porcentaje eh, de lo solicitado en cada año, con cada declaración. Ah, eh, en estricto rigor eso, la retención la hace el empleador, si ustedes trabajaban en horario, tenían un 3% más. Eh, por ejemplo, si ustedes pidieron ese préstamo eh, y su... Eh, retención es 12,5%, van a estar teniendo una retención de un 15,5% por ese 3% adicional. Lo mismo en los año anteriores. Entonces, eh, ese, ese, era, ese es el tercer caso donde puede existir eh, de los como más comunes que pueden existir para hacer la, eh, tener que hacer la declaración de, de renta. Eh, si por cualquier motivo, porque pasó también, que hubieron personas que solicitaron el préstamo y después lo devolvieron, lo pagaron anticipadamente o, eh, por ejemplo, declarando el formulario 50, bueno, eh, si ya lo terminaron de pagar, esa declaración ya no sería necesario hacerla, pero eh, si no hicieron esa, ese pago anticipado, tienen que hacerla. Y nuevamente el consejo es revísenlo con su contador. En general, si uno piensa en cuál es el caso más sencillo de las... Eh, de la, de la declaración de renta, para mi gusto, el caso más sencillo que yo trabajé así, era el caso de cuando yo tenía boletas de honorario. Ese era como el caso más, más simple. O sea, tú tienes boletas de honorario, impuesto interno te hace la declaración, te hace una propuesta y yo no le ponía a enviar solamente. Ahora, ahora, eso hoy día ya no es tan sencillo, ya no es tan simple, porque desde que se empezó a agregar esta tasa adicional para las cotizaciones previsionales, cambió un poquito, porque ahora hay que considerar las cotizaciones previsionales. Entonces... Por un lado, si tú solamente estás con boletas de honorario, por ejemplo, puede pasar que no te toque de devolución porque el dinero se fue a tus cotizaciones previsionales, Pero hay un caso, que sería el cuarto caso, en qué pasa si tú estás como trabajador dependiente y además estás con boletas de honorario. Bueno, ahí también hay un caso donde hay que hacer un, un recálculo, por así decirlo, donde en el fondo hay que ver eh, cuántas de esas cotizaciones realmente pagaste, si las pagaste todas, si, si pagaste en exceso, si subieron excesos, también los puedes pedir como de devolución. ¿Ya? Entonces, en ese caso también te podría interesar, interesar hacer esta eh, declaración de renta. En general, como decía al inicio, la declaración de renta se hace siempre que uno tiene, en general, todos aquellos que, tiene, que tienen más de un trabajador, o sea, perdón, más de un empleador o tienen cualquier ingreso extra. Eh, en este caso vimos qué pasa si tenemos dos empleadores, qué pasa si tengo un horario, qué pasa si tuve el préstamo. Eh, en esos casos es necesario hacer la declaración de renta. Eh, casos que algunos no hacen, que no, los, no son parte de estos cuatro. Por ejemplo, el caso de eh, qué pasa si eh, yo tengo arriendo. Es un caso también que hay que analizar, que da para un tema completo, probablemente un live, eh, que podríamos ver en algún otro momento. Eh, o qué pasa, por ejemplo, si yo tengo inversiones y obtuve ganancias. Entonces, esos eso también son casos que tienen que ver con su contado. Eh, para finalizar, porque en realidad el tema eh, eh, era bastante, eh, quería ver estos cuatro puntos solamente, un tema de plazo. Bueno, re recuerden que la declaración de rentas se hace ahora en, en abril, pueden ver los plazos exactos en, en, en la página de impuesto interno y la devolución en caso que tengan parte en, en mayo. Eh, eh, estos live que vamos a estar haciendo eh, van a ser así, la idea es tratar un tema conceptualmente, y lo ideal es que si tienen comentarios los dejen en el mismo video, nosotros vamos a estar revisando. Eh, pues si nos quieren proponer algún tema, algo que, que quieren que podamos explicar. Pero la idea es estar tratando temas que tengan que ver con emprendimiento, con dinero, con, con, con, con impuestos internos y con eso eh, pueden entregar contenido de valor para ustedes. Finalmente, eh, recuerden suscribirse al canal ¿ya? Eh, para que le lleguen las notificaciones tanto de los podcasts como de estos live y nos vemos en el siguiente live.